Los venenos, indícame los Chile y México, ya, yeah. ese culo es de verdad, es una leyenda, Ay, anda con una chipetia, a la disco en senda una chipetia porque los mata, de noche se pone me asata, y no había ahora de la plata, que ese culote está divino, es real, no es de plástico es genuino A los giles los puede mandar al hospital de cinco pinos asesino Mami dime cuál, cuál es tu intención Quiere darlo todo Hasta el piso no le importa que se le raje el pantalón Pa' la historia si quiero le doy mención perriando me tiro la misión Dice que no porque sabe que yo ando ready para la acción. Siempre mi gata fue Gamble Si tú la vieras como viaja en su BM Gastando par de cienes con la amiga se entretiene Y jala el salú para llamar a su nene Adentro del espejo va a verse Una diabla que no va a comprometerse Nunca tiene miedo, no piensa esconderse Una jibetia, pa la disco en trasenda, una chipetia porque los mata, de noche se pone me asata, y no llave ahora de la plata, lleno una cola pero de gata, porque ese culo este está divino, es real, no es de plástico genuino. A los giles los puede mandar al hospital de cinco pinos asesinos.